Buenas a todos gente, soy Fe y este video es básicamente para que nos comenten eh, a qué hora salen de clase, a qué hora entran y a qué hora les gustaría que hiciéramos el stream para ir cambiando un poco, ya que el horario que tenemos ahora nos tranca todo, ¿no? o sea mucha gente no puede verlo porque es muy tarde y mucha gente no puede verlo porque es muy temprano, o sea la gente de México creo que nos muy temprano para ellos, no se entiende. Y bueno, básicamente eso gente, nos comentan ahí abajo en la casilla de comentarios, en la cajeta de comentarios, qué horario les gustaría, o sea el horario de su país, no importa, yo me encargo de buscar de la diferencia horaria con Uruguay. Y nada gente, eh, hasta acá llega el video, esta es la del partner o parecido, nos vemos en el próximo directo, chau.